Si supieras que conversos es como converso y encuentro las palabras que describen con rima lo que mi alma suspira, lo que anhela y respira. Lo dicta tu corazón, se clava en mis huesos, me estremezco con razón. Mis labios pronuncian el verbo, pero sigo sin saber qué hacer con este frío, solo en tu palabra. Encuentro el abrigo Pero sigo sin saber Qué hacer con este frío Solo en tu palabra Encuentro el abrigo Encuentro el abrigo Dirés que te espero y en la espera no olvido los hoyuelos de tu risa tu sexo, mi poesía son mi norte, luz y guía, la ilusión que creí perdida firmo tregua con el reloj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 Sigo sin saber qué hacer con este frío, solo en tu palabra encuentro el abrigo, encuentro el abrigo, encuentro el abrigo.